David Bustamante y Jan Ulina, cazados besándose en medio de la calle Pasan las semanas y David Bustamante y Yana Ulina no dejan de sorprender a los espectadores de Bailando con las Estrellas. De nuevo ha vuelto a bailar viendo peligrar su permanencia en el programa por los pocos participantes que quedan, pero ha podido continuar después de dejar a todos con la boca abierta tras su actuación más que sensual con la mujer que le ha devuelto la ilusión. La canción Crazy in Love de Beyoncé consiguió que ambos se fusionaran de una manera increíble, como si fueran uno encima del escenario. Este baile equilibró el mal sabor de boca que se le había quedado al cantante después de un fallo en la coreografía de su primera actuación. Fue en aquel baile de salsa cuando los nervios le jugaron una mala pasada, de modo que no pudo levantar a Jana Ulina para realizar un porte. A estos momentos plagados de sensualidad hay que sumar unas imágenes que no dejarán a nadie indiferente. Bustamante ha querido que Naulina conozca por fin su tierra natal, San Vicente de la Barquera, y por eso se la llevó a pasar el fin de semana. Allí pudieron hacer paddle surf, fueron a algunos de los lugares más emblemáticos y fueron al castillo. Beso a la vista. Pero además los lazos se van estrechando entre ellos dos porque Cuore ha publicado varias imágenes en una de ellas se puede ver cómo se dan un fuerte y cariñoso abrazo y en otra cómo se besan apasionadamente en medio de la calle, sin importarles las miradas. Estas imágenes vuelven a evidenciar que Paula Echevarría ya es pasado para el cantante y que ha conseguido recuperar la ilusión en todos los sentidos al lado de la bailarina.